Hola. Hola amigos, yo soy Carolina Jaramillo y hoy nos acompaña Dora Zamudio que nos va a enseñar a hacer unos aretes preciosos en sutage. Hola Dora, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Nuevamente aquí con ustedes vamos a enseñar esta técnica de sutage, estos hermosos aretes. Ahora para el mes del amor y la... De la mujer. Sí. <ríe> no importa. Ay, qué pena. no. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle clic en la campanita para que les lleguen las notificaciones de nuestros videos. Y seguirnos en Instagram. Bueno, para este proyecto vamos a utilizar cordón sutas turco y cordón sutas chino. También vamos a utilizar estras y cristales AB. Seguimos con los postes, las mariposas, rondela turquesa rondela dorada brillante y mostacilla número 10 dorada. Entonces, para empezar nuestro proyecto, vamos a empezar a elaborar el entorche para decorar nuestro herraje. Entonces, vamos a utilizar alambre de golfí número 24, pinzas básicas que es cortafrío, plana y redonda. Entonces, empezamos. Meto la, la, el cristal, te doblo la puntica por ahí, un centímetro, las junto Cojo la pinza y junto los dos alambres. El largo es el que yo giro y hago una argollita. Luego cojo mi herraje y lo llevo hasta la argollita que he elaborado. Vuelvo y coloco mi pinza redonda en la argollita y empiezo a girar nuestro alambre largo. 2 tres, cuatro. Ajustando siempre y que no nos quede montadito. Esta patica que tengo acá la voy a cortar. Y corto el excedente que me queda. Luego con nuestra pinza plana la aprieto y aquí ya nos queda. Entonces era un pequeño recorderito de lo que estábamos trabajando en torche. Cuénteles cuántas piedritas de ahorita tienes en casa. Aquí raja. tengo 2, 4, 6, 8, 9. Ustedes la pueden trabajar como quieran, un solo color, eh, intercaladito, como quieran, la pueden hacer. ¿Por qué hacemos el entorche? Porque si hacemos argollita normal, hay veces el movimiento hace que ella se suelte. En cambio el entorche queda más seguro sí, bueno. y no se nos queda. Ahora vamos a empezar a elaborar esta parte que es lo del sutas. Entonces empezamos pegando el primer cristal. Cogemos nuestra silicona, aplicamos, no mucha, sino como en el bordecito del cristal y lo dejamos un ratico y hacemos un poquito de presión porque como ella no es totalmente plana, sino tiene un... es como cóncava, entonces tratamos de que, de que ella pegue como hacia los lados también, ¿listo? Entonces, luego de eso voy a pegar los cordones, para eso vamos a utilizar el cordón turco y el chino que es el metalizado, entonces, ¿se acuerdan que yo en el video pasado les dije que yo no corto el cordón? Nunca cortamos antes de que lo peguemos, entonces luego de eso, aplico la silicona en todo el bordecito de la piedra, cojo mi cordón y yo más o menos hago un cálculo de lo que yo voy a hacer. Yo no puedo decirles vamos a cortar 3 centímetros ni 4 centímetros porque eso no lo vamos a saber. Es mejor que nos sobre y no que nos vaya a faltar. Entonces, ¿qué hago? Cojo y divido el cordón así como haciendo punta y punta y lo pego. El cordón siempre tiene que quedar paradito, él nunca puede quedar acostado como plano. Haciendo esta posición aquí de la piedra. Para que cuando él seque quede la puntita ahí. Allí sí ya cortamos. Cada que yo voy a pegar un cordón, tengo que aplicar silicona. Vuelvo y aplico silicona y trato de que me unte un poquito el cordón que ya he pegado las paredes. Y voy a colocar el dorado. Entonces ya he pegado el, la silicona, busco que me dé el mismo largo y hago lo mismo. Y corto. Yo le aplico la silicona para que no pase esto. Cuando uno va a ver, el cordón está todo abierto. Entonces, eso es un consejito que yo les doy. Entonces, vuelvo nuevamente y le voy a, a colocar el siguiente cordón. Entonces, vuelvo y aplico y hago lo mismo. La idea es tratar de no untar mucho el cordón de silicona porque él se queda notando mucho. Y hay veces no es fácil de quitarlo. Y eso da una terminación fea, entonces la idea es tratar de nuntar no el cordón. Entonces, si yo quiero unirlo, cojo la pinza redonda o la pinza plana y hago esto. Me comienzan a hacer presión. Ajá. Para que esta partecita quede cerradita y ya quedó eso. Ahora vamos a aplicar, a colocar, perdón, este de aquí. Entonces, cuando ya tengo los cordones pegados para colocar este otro, yo llego y abro el cordón así, abiertico a un lado y a otro. Aplico la silicona nuevamente, como dándole la forma y el tamaño del aplique. Y vuelvo, entonces doy una presión para que él pegue. Y como él no es totalmente plano, sino es tiene como, digamos, una barriguita, entonces hay que hacer presión para que dé la forma con la tela. Para esto también es importante el pañito, para que puedan trabajar sobre él y puedan hacer presión, porque sobre una base rígida pues les va a quedar un poquito más complicado. Sí, señora. Entonces ya tengo la piedra ahí pegada, vuelvo y aplico mi silicona y empiezo a colocar el cordón en la forma que me dé la piedra. Y aquí le hago presión arriba de la forma de la piedra y abajo para que no se me abra. Y entonces aquí vuelvo y hago lo mismo. Entonces, como la silicona todavía está mojadita, se demora un poquito en que haga buena presión. Con la pinzita acá. Entonces, hago esta presión. Como para hacerle la forma que tiene ahí el, En la medida que va secando, mire que ya, sí, ya, va, ya va, tomando va tomando la forma. Luego siguiente vamos a colocar el strass. No corto el pedacito, los 3 centímetros, no. Aplico nuevamente silicona y vuelvo y hago lo mismo. Coloco el stras que me quede bonito. Ajá, entonces, mírenme en que le va dando la vueltica. Con el cortafrío, ahí sí ya corto. Luego vamos a seguir con el cordón nuevamente. Pego el cordón. Aquí sí dejo un pedacito nomás porque como... Vamos a colocar y a voltear la parte de atrás, entonces no dejamos mucho cordón. A medida que vamos trabajando, vamos aprendiendo a calcular los pedacitos del cordón. Vuelvo y aplico otro toquecito. Hago esto. Aquí vuelvo y corto. La silicona. Ahí se nuevamente. Vuelvo con la pincita y me ayudo como a hacerle la formita del quiebre, ven, con la pinza redonda, o con la pinza plana. Ahora le vamos a colocar el adornito de los laditos para poder girar el cordón y esconderlo. Una piedra azul y otra piedra aquí. Si yo quiero colocarle un cuadrito de lestras lo puedo hacer, eso ya es a conveniencia de cada quien. Y hago el girito acá. Entonces, la piedra es como para que nos dé la formita de, de redondito. Entonces trato de que queden cerraditos, de que queden igualitos. Y acá, entonces, mire que ahí Luego de haber hecho esto, ya empiezo a cortar. Como ya está sequito, entonces yo lo cojo acá y vamos a cortar como el cuadrito primero para poder trabajar mejor. Entonces voy a tratar de hacer la silueta y que quede bien al bordito del cordón que yo pegué. Con una tijera que tenga muy buena punta y filo. La puntica es porque nosotros necesitamos cortar bien, que no se nos quede notando nada. Entonces, esto vuelvo y lo acomodo acá. Entonces, para hacer... Y esto va quedando hacia atrás. Miren cómo va quedando la parte de atrás. Entonces, estas punticas, que hago yo? Aplico un toquecito de silicona y yo las acuesto. Aquí sí tengo que acostar el cordón, no lo voy a trabajar parado. ¿Por qué? Porque si yo lo trabajo parado, cuando yo voy a hacer la terminación de atrás, me va a quedar como con mucho montoncito. Pues trato de hacer esto. Al siguiente lado hago lo mismo. Pues que no me quede encima uno del otro para que no me quede mucho montoncito la parte de atrás. Esto no nos va a quedar así falta la terminación bonita entonces, ya teniendo eso voy a empezar a recortar ya todos estos espaciecitos de aquí y acá voy a hacer lo mismo pero acá no le voy a colocar piedra ni le voy a colocar nada, le voy a hacer yo le llamo las orejitas entonces hago unas orejitas y hago lo mismo, lo volteo hacia acá, aplico un toquecito de silicona y empiezo a pegar uno por uno acostadito siempre que trabajamos un diseño, la gente dice o las alumnas me dicen, ¿por qué no le deja sin, sin, sin orejitas? porque es que yo necesito esconder el hilo y para yo esconder el hilo tengo que necesariamente hacer las orejitas, entonces puede quedar así y puede hacerlo así pero siempre van a quedar las orejitas porque necesitamos esconder el hilo. Entonces trato de que me queden iguales y corto acá. Entonces, este dijecito yo lo puedo pegar en cualquier Si yo voy a hacer una pulsera, un dije, un anillo. Pero como lo vamos a hacer para arete, entonces le vamos a colocar estos postecitos. Entonces yo llego y se lo coloco acá. Pico buena silicona. Coloco el postecito como metido entre los hilos. Ahora para que no nos quede estas partecitas tan feas ni nada, a pesar de que lo vamos a pegar acá, necesitamos darle un buen acabado. Entonces aplico silicona a todo el borde y con la telita hago esto. Y siempre como dando presión hacia abajo para que quede bien pegadito. Entonces ya teniendo esto, vuelvo y corto trabajando silueta. Entonces, bien. Entonces miren que esta técnica es muy bonita y muy rápida. Entonces ustedes pueden hacer cualquier diseño dependiendo la piedra. Puede ser redonda, cuadrada, un corazón, lo que ustedes quieran y se trabaja de la misma manera. Entonces ahora vamos a trabajar esto. Es como un adornito que yo le coloco, si ustedes quieren no se lo hacen. El nylon es calibre 4.5, en hebro, hebra sencilla y hago un nudito en la punta. Entonces trato de, de traspasar los dos cordoncitos de su taz. Para iniciar nuestro tejido, cogemos rondela, mostacilla y rondela. Traspaso los dos cordoncitos. me queda en esta posición. Para devolverme, yo me devuelvo y tengo que devolverme por dentro del rondel. Y aquí ya sigo una mostacilla, un rondel. Y hago el mismo proceso. Mire, Mire que esto es muy rápido. Y así sucesivamente hasta que terminamos el proyecto. Entonces aquí ya estamos terminando, entonces lo mismo. ¿Esta ya es la última? Esta no. ya es la última. Entonces yo aquí ya no me voy a devolver. Simplemente yo empiezo como a, a meterme por los laditos. ¿A rematar? ¿eh? Sí, varias veces. Y entonces yo me puedo meter por aquí, como dando varias costuritas. Y aquí yo ya puedo cortar. Ya habiendo terminado eso, entonces cojo mi herraje que ya lo tenía listo. El pincito o el poste del arete lo meto al ojito que tiene nuestro herraje y hago esta posición. Entonces yo cuadro más o menos y le aplico silicona no al diseño sino al herraje. Entonces como yo ya más o menos calculé, cuál era la forma de, de, y el tamaño y el espacio de nuestro diseño, entonces le aplico silicona a todo esto acá. Hago esto y busco que me quede derechito y hago lo mismo. Hago presión hacia abajo para que el pegue. Entonces aquí ya quedaron nuestros diseños. Entonces así como está este, tenemos este otro diseño y se trabaja de la misma forma. Entonces, miren, todos estos materiales, los cerrajes los conseguimos en nuestros almacenes de caro. No olviden suscribirse al canal y le dar clic en la campanita. Los espero en los almacenes si quieren elaborar estos proyectos, las que están aquí en Cali. Muchas gracias. Le esperamos la próxima vez. Y nos va a enseñar a hacernos al Pero yo como me presento el burro por delante, ¿ya? ¿Soy descolocada acá? Sí. ¿Soy de No ¿A dónde? ¿Acá? Ay, no, la no la voy a usar.